Si no conoces a Brené Brown, te aseguro que te estás perdiendo de mucho. Si la conoces y eres multipotencial como yo, entonces te invito a que me acompañes a sacar las lecciones que ella deja para nosotros en su libro, There to Lead. En este video te voy a mostrar cómo salir de tu zona de confort, que para los multipotenciales a veces es la zona de frustración, y nos movamos hacia un área llena de coraje. Más cronopio a este canal. Yo soy Olga Semoret, mujer cronopio, y en este canal te hablo de multipotencialidad, de productividad, de organización, de autoconocimiento y todas las cosas que te van a ayudar a ser un súper multipotencial. Si es la primera vez que estás en este canal, entonces considera suscribirte, dame like y comparte esta información con las personas a las que creas que esto le puede ser útil. Si bien el libro de Brené Brown se orienta a los líderes de las organizaciones, a mi parecer también lo hace hacia el liderazgo personal. ¿Y qué es eso? Piénsalo, nosotros somos nuestros propios líderes, como homo sapiens tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que hacemos y sobre lo que pensamos a diferencia de otras especies. Eso quiere decir que lo que llamamos el libre albedrío no es más que el conjunto de decisiones que tomamos para dirigir esa organización que nosotros mismos como individuos formamos. Esto es perfecto cuando se trata de solopreneurs como yo y más aún cuando se trata de multipotenciales y ya te voy a decir por el qué. En primer caso, el solopreneur me parece el más obvio y se trata de organizarte como una empresa, pero eres una sola persona. Eventualmente, cuando las cosas vayan creciendo, entonces vas a ser el líder de un equipo de trabajo. Si ese es el camino que quieres seguir, este libro es para ti. Una de las cosas que más llamó mi atención durante la lectura es que René Brown afirma que en el pasado el trabajo era cuestión de músculo. En el presente el trabajo es cuestión de cerebro, pero en el futuro el trabajo va a ser cuestión de corazón y ya lo vamos viendo en ciertas empresas, en ciertas Ocasiones. ¿Y qué sucede? Va a ser cada vez más importante la manera cómo te, des, te desarrollas, la manera cómo te comportas y cómo trabajas con tu equipo. Y no solo eso, también va a ser cada vez más, más importante cómo te tratas y cómo te manejas a ti mismo. Entonces, Viendo esto, me parece lamentable que muchas personas llegan a estas posiciones de manejo de personal, de managers, de supervisores, solo porque es el siguiente escalón. Vemos cómo estas personas fracasan en lo que es el trato con seres humanos porque los individuos presentan comportamientos por lo general que son más complejos que cualquier máquina en cualquier línea de producción. Además de todo esto, las personas que llegan a estas posiciones no reciben por lo general el entrenamiento necesario. El segundo caso quizás no parece tan obvio, el de la multipotencialidad. Por ello, quisiera que te remitas al video que te dejo por aquí sobre las kriptonitas o los retos que tenemos como multipotenciales. Y ahí vamos a ver qué nos dice Brené Brown qué podemos hacer para sortearlos de manera exitosa. El primero de los retos es la culpa y la vergüenza. Brené Brown es una especialista precisamente en el estudio de la vergüenza y durante todo este libro y creo que todo su trabajo se permea este concepto como uno de los fundamentales. Este concepto ataca directamente tu capacidad de ser vulnerable, que no es más que tu capacidad de tener coraje. Y me pregunto por qué. La respuesta la encuentro en la neurociencia. Las necesidades básicas de nuestro cerebro son estar seguro, ser reconocido en la estructura social y hacer conexiones, entonces cuando nos sentimos vulnerables, cuando sentimos vergüenza estamos poniendo en peligro nuestro lugar en la jerarquía social, quizás incluso estemos poniendo en peligro nuestras conexiones. Recordemos siempre que todo se remite a un componente neurobiológico. Puede haber energía, puedes creer en lo que tú quieras. Sin embargo, tu máquina es el cerebro, la mente y el cuerpo. Así que te recomiendo no solo que leas libros como el de Brené Brown que se quedan en la capa del comportamiento, sino que encuentres en la neurociencia a un aliado. Para los multipotenciales específicamente, todo esto quiere decir mucho. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, y lo he repetido mil veces en este canal, en un mundo diseñado para especialistas. Y lo que eso quiere decir es que nosotros no tenemos un lugar definido en la jerarquía social, en la jerarquía económica, en la jerarquía profesional, por lo tanto estamos sometidos constantemente a la vergüenza, estamos sometidos a las críticas, a la vergüenza, a la falta de coraje, a la frustración. Durante este libro Brene Brown nos enseña cómo sortear todos estos comportamientos, sobre todo cómo descubrir cuáles son los disparadores de estos comportamientos y cómo revertir nuestra reacción y convertirla en una acción que venga después de una reflexión. Ser siempre un principiante, porque si los recordamos, esto de ser multipotencial quiere decir que nos vamos saltando, vamos reinventándonos, vamos empezando. Muchas veces desde cero. Brené Brown nos saca de esta creencia limitante que significa el lo sé todo, siempre tengo la razón y nos enseña la ventaja de ser un principiante, de siempre estar dispuesto a aprender, de ser curioso. ¿Por qué? Porque siendo curioso, siendo un principiante, vas a hacer esas preguntas incómodas para el experto que van a permitirte avanzar, que van a permitirte abrir la caja de Pandora o como dicen en esta parte del mundo, la caja llena, o la botella, el worm con, la, la, la, la, la lata llena de gusanos. Así que esto se conecta directamente con la innovación. El síndrome del impostor. Uno de mis temas favoritos del cual les voy a dejar muchos videos por aquí arriba por donde salgan y es que Brené Brown nos da un par de cachetadas para que nos demos cuenta que si no sabemos cuál es nuestro valor nos desviamos muy fácilmente del camino. También te voy a dejar por, creo que es aquí o aquí, no lo sé, un video para que veas cómo escoger tu valor regente y qué hacer con él. ¿Qué pasa si no lo tienes? Te decía que te desviabas del camino. ¿Y qué significa desviarse del camino? Significa que te vas a volver un adicto a la aprobación y a la atención por parte de los otros. Esto de escoger el valor no se trata de una elección. Se trata de una definición de ti mismo y te lo digo aquí cerquita. ¿Por qué? Porque no sabes si no lo has hecho lo poderoso que puede llegar a ser esto, lo poderoso que puede llegar a ser tener siempre un elemento para que puedas chequear hacia dónde vas y si estás yendo en la dirección que tú deseas. Además, damos por sentado nuestras fortalezas y no las utilizamos para llegar a lo que queremos ser, sino que las dejamos guardadas en un cajón porque no confiamos en ellas, porque no confiamos en nosotros mismos. Dudamos a cada paso de nosotros mismos porque no nos conocemos, porque hemos dejado que otros nos definan, hemos dejado que otros nos pongan un valor en el mercado, un mercado que por cierto no está diseñado para nosotros los multipotenciales sino para los especialistas. La crítica externa que recibimos los multipotenciales se debe a que muchas personas no pueden clasificarnos en algo fijo. Más allá de ello, cuando el multipotencial empieza a buscar varias cosas a la vez, no se especializa, no sigue carreras largas, les cuesta quedarse, tiene que saltar a otras cosas, tiene que invertir tiempo, dinero, esfuerzo en otras cosas para a los dos años, a los tres años dejarlo, las personas no lo comprenden, las personas lo ven como inestabilidad, las personas lo ven como que uno no sabe en qué palo ahorcarse, como que uno no sabe lo que quiere en la vida. Pues les tengo una noticia, no es así, simplemente pensamos y somos de otra manera. Creo que es momento de dar vuelta y dejar de huir y enfrentarte a los críticos que por lo general no están contigo luchando en la arena, sino que están viendo desde las gradas. Es el momento de que tú te pongas tu valor y de que tú tengas una razón clara por la cual estás en la arena partiéndote el trasero. No importa lo que ellas digan, porque al final tú eres quien decide ¿Quién está en la arena contigo? ¿Quién es el que tiene una entrada para que esté contigo mirándote desde las gradas? Pero tú, tú eres el que está allí y tú eres el que está luchando. Así que no dejes que esas voces externas, que no tienen nada que ver contigo y que por muy buena intención que tengan, no saben realmente quién eres, qué necesitas y qué deseas. Brene Brown en este libro Dare to Lead, que te recomiendo que leas por encima de los otros, nos da muchísimas herramientas para poder callar a esas voces y solo darle voz a quien te importe, solo invitar a tu arena a quien valga la pena ser escuchado. Me voy a permitir leerles la cita que Brené Brown utiliza a lo largo de, de su libro para explicar todo esto de la arena, el coraje y todas estas voces y las críticas. Es una cita del de presidente estadounidense Teddy Roosevelt. No es el crítico quien cuenta, no es el hombre que señala cómo el hombre fuerte tambalea o dónde el hacedor de proezas pudo haberlo hecho mejor. El crédito pertenece al hombre que realmente está en la arena, cuyo rostro está manchado por el polvo, el sudor y la sangre, quien se esfuerza valientemente, quien erra, quien falla una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y fallo, aquel que realmente se esfuerza en lo que hace, aquel que conoce los grandes entusiasmos y las grandes devociones, quien se dedica a una causa valiosa, quien en el mejor de los casos conoce el triunfo de un gran logro al final y quien en el peor de los casos si falla al menos falla mientras lo intenta con todo. Y así pues, su lugar nunca debería estar con aquellos de almas frías y tímidas, quienes nunca conocieron victoria o derrota. Vivir en un mundo de especialistas, además de la crítica externa, también activa un sentimiento primigenio, que es el que les nombraba al principio la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento muy poderoso, es una emoción que nos llena, que nos inunda, nos va a llenar de dudas y nos va a hacer cuestionarnos si somos merecedores de amor, de conexión y de pertenencia. Porque la vergüenza va ligada a las necesidades básicas del Homo Sapiens, de las que les hablaba al principio, esas necesidades subyacentes en nuestro cerebro, que están allí a pesar de siglos de cultura. La necesidad de ser reconocido en la tribu, en la comunidad, la necesidad de pertenecer a ella, es una cuestión de vida o muerte. Si eso no sucede, estamos en una situación de desventaja porque somos vulnerables físicamente, porque no tenemos una provisión constante de alimentos y porque no tenemos parejas para reproducirnos y asegurar que nuestros genes pasen de generación en generación. Además de todo esto, el homo sapiens tiene una necesidad constante de comunicación con el otro, somos animales de comunidad, no somos animales solitarios, a pesar de estas fantasías que vemos en las películas, en los libros de esta gente, sí ermitaña y sola y atormentada, lo cierto es que la desconexión y el aislamiento daña profundamente a un ser humano, quiebra a la persona, haciendo que se comporte de manera errática, de manera no orgánica. Todo esto si lo vemos, está ligado a un componente físico, a un componente que está arraigado en nuestra neurobiología y allí es que radica el poder que la vergüenza, un sentimiento o una emoción tan fuerte tiene sobre nosotros. Por último, la baja productividad y la falta de enfoque. Durante todo el libro, Bené Brown nos viene diciendo algo que subyace en todos los temas. Es un gran truco para nosotros los multipotenciales. Vamos a pensar en los multipotenciales. Los multipotenciales pueden, en la mayoría de los casos, sufrir de falta de productividad. ¿Por qué? Porque tenemos que saltar constantemente a otros temas y al final tenemos esta sensación, la mayoría, de que no conseguimos resultados, es decir, no producimos. La productividad yo la veo como esa ese acto de crear en el mundo material lo que tienes en la conciencia. Puede ser escribir un libro, puede ser construir un mueble, puede ser restaurar un, un vehículo, un carro, un coche. ¿Qué nos dice Brené Brown sobre esto? Y para mí es fundamental en mi sistema. ¿Por qué? Porque Brené Brown nos dice que tenemos que hacer un trabajo interior en nuestros sentimientos, en nuestros miedos. Es un trabajo de auto conocimiento. A mí esto me cayó como anillo al dedo porque era la sospecha que yo tenía desde hace mucho tiempo. Cuando yo entré a la productividad, entré de una en la productividad y no sirvió. Por eso, al crear mi sistema de productividad para cronopios, al crear este sistema que estoy creando para cronopios como ustedes, para multipotenciales, yo tengo tres pilares. Y esto sirve para todo el mundo, pero es especial para nosotros. Y es el autoconocimiento la organización y la productividad. La productividad es la última. La productividad es una consecuencia. Una de las cosas que me ha sorprendido durante estos últimos meses en los que me he dedicado a estudiar la mente, la neurociencia, el cuerpo, es cómo podemos desconectarnos tan fuertemente de nuestra propia razón de ser. La vergüenza, el miedo, no es más que el mecanismo de protección que tiene nuestro cerebro para ahorrar energía, para mantenerte a salvo siempre. Así que micronopio, esto es una labor de desenredo. Yo siempre me lo imagino como cuando tú tienes varias cadenas de estas que pones los dijes y se enredan en una maraña. Esto es desenredar. Eso se trata de, de construirte, de desconstruirte, que en realidad se dice deconstruirse, pero es para que entendamos, desconstruirse. ¿Por qué? Porque tenemos todas estas piezas para volvernos al mar. Espero que todas estas ideas de Brené Brown te hagan reflexionar acerca de lo que significa ser multipotencial viviendo en un mundo para especialistas. Quiero que con estas ideas también reflexiones sobre las posibles herramientas y mecanismos que puedes utilizar para defenderte un poco de todas estas kriptonitas y superar estos retos de la multipotencialidad. A este punto Cronopio me despido, no sin antes recordarte que te suscribas al canal, viene mucha información para multipotenciales, está pendiente que pronto voy a estar anunciando este sistema para Cronopios eh, de autoconocimiento, organización y productividad. Recuerda darme un like y sobre todo comparte esta información con alguien a la que le pueda ser útil.